La boda es un cuento de Máximo Gorky que a muchos le va a gustar si no lo conocen. ¿Por qué he tenido yo que dejar de leer para que no se note que se me saltaban las lágrimas? No lo sé. Pero sí sé que una de las maravillas de leer es poder recibir del escritor esos sentimientos que nos llegan al corazón a pesar del tiempo en que fueron escritos estos cuentos y... Vamos a dar ya comienzo. La boda de Máximo Gorky. La boda. Un cuento de Máximo Gorky. En una pequeña estación, entre Roma y Génova, el revisor abrió la puerta y, ayudado por un engrasador todo sucio, metió en nuestro compartimento, sujetándolo casi en vilo, a un vejete, pequeñajo y tuerto. —Es muy viejecito —dijeron con tiempo, sonriendo bonachones—. Pero el viejito resultó tener bríos. Después de dar las gracias, alzando la rugosa mano a quienes le habían ayudado, se quitó alegre y cortés el roto sombrero dejando al descubierto la canosa cabeza y, mirando con su único ojo a a los tapizados blancos, preguntó. —¿Me permiten ustedes? Le hicieron sitio, se sentó, Dejó escapar un suspiro de alivio y, luego de posar las manos sobre las huesudas rodillas, sonrió bondadoso con la destentada boca. «¿Va usted lejos, abuelo?» le preguntó mi compañero. «No, solo tres estaciones, más», repuso de buena gana el tuerto. «Voy a la boda de mi nieto». Y al cabo de unos minutos... Contaba, locuaz, acompañado del traqueteo de la rueda del tren, balanceándose como una rama tronchada en un día desapacible. «Soy de Ligüela Nosotros todos los ligurinos somos muy fuertes. Yo, por ejemplo, tengo trece hijos, cuatro hijas y tantos nietos, que he perdido la cuenta. Este es el segundo que se casa. Buena cosa. ¿Verdad que sí?» Y mirando orgulloso a todos con su ojo, descolorido ya, pero aún alegre, dijo riendo bajito, «Ya ven cuánta gente ha dado a la patria y al rey». «¿Que cómo perdí el ojo? Oh, eso fue hace mucho, entonces yo era todavía un chiquillo, pero ayudaba ya a mi padre. Estaba él cavando en un viñedo y nuestra tierra es dura, pedregosa». Requiere muchos cuidados. Una piedra saltó de la asada de mi padre y me dio en un ojo. No recuerdo el dolor, pero cuando estábamos comiendo se me cayó el ojo. Aquello fue espantoso. Me lo volvieron a poner en su sitio y le aplicaron un migajón de pan caliente, pero el ojo estaba muerto. El viejo se frotó con fuerza la mejilla, terrosa, flácida, sonriendo de nuevo bondadoso y alegre. Por aquel tiempo no había tantos doctores y la gente vivía más tontamente, desde luego, aunque puede que fuera más buena, ¿eh? Y su rostro apergaminado con un solo ojo, surcado de profundas arrugas y cubierto de un vello verde grisáceo como el musgo, Tomó en aquel instante una expresión pícara, jubilosa. «Cuando se ha vivido tanto como yo, se puede hablar sin temor de la gente, ¿verdad que sí?» Alzó al leccionador el índice oscuro, engarfiado como amenazando a alguien. «Les contaré algo de la gente». Cuando murió mi padre, yo tenía trece años, y ya ven ustedes lo pequeño que soy incluso ahora. Pero era infatigable y hábil para el trabajo. Fue todo lo que me dejó de herencia mi padre, pues nuestra casa y la tierra la vendieron para pagar las deudas. Y así viví, con un ojo y dos manos, trabajando en todas partes donde me daban trabajo. Era duro, pero los jóvenes no temen al trabajo. «No es así». A los diecinueve años tropecé con la muchacha que me había deparado el destino para que la amase. Era tan pobre como yo. Aunque más corpulenta y fuerte, vivía con su madre, una vieja enferma, y como yo, trabajaba donde podía. No era muy guapa, pero sí buena y lista, y con una voz. ¡Qué voz tenía! Cantaba como una artista. Y eso ya es una riqueza. Yo tampoco cantaba mal. ¿Nos casamos? Le pregunté. Sería un disparate tuerto, respondió ella con tristeza. Ni tú ni yo tenemos nada. ¿Cómo vamos a vivir? Era la pura verdad. Ni ella ni yo teníamos donde caernos muertos. —¿Pero qué se necesita para el amor cuando se es joven? —Todos ustedes saben lo poco que se necesita para el amor. Insistí y me salí con la mía. —Oye, tal vez tenga razón —dijo al fin—, si la Santa Madre de Dios nos ayuda a los dos ahora que vivimos separados, más fácil les será desde luego ayudarnos cuando vivamos juntos. Fuimos a ver al cura. «Eso es una locura», nos dijo. «¿Acaso hay pocos pobres en Liguria? Vosotros, desgraciados, debéis resistir a las tentaciones del diablo. De lo contrario pagaréis bien cara vuestra debilidad». Los jóvenes del pueblo se reían de nosotros. Los viejos nos censuraban, pero la juventud es terca. E inteligente a su manera, se aproximó el día de la boda sin que para esa fecha nos hubiésemos hecho más ricos, ni siquiera sabíamos dónde íbamos a acostarnos la primera noche. «Nos iremos al campo», propuso ella. «¿Qué tiene eso de malo? La madre de Dios es igualmente buena con las personas en todas partes». Así lo acordamos. La tierra sería nuestro lecho y que el cielo nos abrigara. Aquí comienza otra historia. Les ruego que presten atención. La mejor historia de mi larga vida La víspera de la boda, por la mañana temprano, el viejo Giovanni con el que yo había trabajado mucho me dijo así entre dientes, como si se tratara de una broma. —¿Tú, Lugo? Deberías limpiar al viejo establo de las ovejas y preparar un lecho de paja. Aunque aquello está seco y hace más de un año que no hay allí ovejas. De todos modos hay que limpiar bien el estampro, Si es que ella y tú queréis vivir en él. —¡Ya teníamos casa! Estaba yo trabajando y cantando cuando a la puerta se para el carpintero Constancio y me pregunta. —¿Vas a vivir aquí con ida? —¿Y dónde está vuestra cama? —Cuando termines, vente por casa y coge una que tengo de sobra. Y al ir para hallar, la María, una tendera de malas pulgas, me gritó. —Se van a casar los desgraciados sin tener sábanas ni almohadas ni nada. —Está loco de remate, tuerto. —¡Mándame a la tienda a tu novia! Y el cojo, Ettore Viano, atormentado por el reuma y consumido por la fiebre, llamó a ida voces desde la puerta de su casa. —Pregúntale a tu novio si tiene mucho vino preparado para los invitados. —¡Ay, hombres, hombres! ¿Acaso hay en el mundo nada más despreocupado que ellos? En una profunda arruga en la mejilla del viejo brilló una lágrima de gozo. Echó hacia atrás la cabeza y rió con silenciosa risa que movía la saliente nuez y estremecía la ajada piel del rostro al tiempo que manoteaba como un niño. —¡Oh, señores, señor! —exclamó ahogándose de la risa. Cuando llegó la mañana del día de la boda, ya teníamos cuanto se necesita en una casa. Una imagen de la Madonna, cacharros, ropa blanca, muebles, de todo había, se lo juro a ustedes. Ida lloraba y reía, yo también, y todos chanceaban, pues no está bien llorar el día de la boda. Todos los nuestros se reían de nosotros». «¡Qué gran aventura! Es poder llamar nuestra a la gente. Y aún mayor es la dicha de sentir tuyas cerca de ti entrañables a unas personas para quienes tu vida no es una broma, ni tu dicha cosa de juego. La boda fue de rumbo. Asombroso día aquel. Todo el pueblo estaba pendiente de nosotros» y todos vinieron a nuestro establo que, de pronto, se había convertido en una casa rica. Teníamos de todo, vino, frutas, carne, pan, y todos comimos, y no hubo nadie que no sintiese alegría, porque no hay mayor gozo, Señor, que hacer bien a la gente, créame. No hay nada más hermoso y alegre que eso. Y el cura también estuvo en su casa. Aquí tenéis, dijo con palabras severas y buenas, a unas personas que han trabajado para todos vosotros. Y ahora vosotros os habéis preocupado de ellos para hacerles grato este día, que es el mejor de su vida. Ese era vuestro deber, pues ellos trabajaron para vosotros, y el trabajo vale más que las monedas de cobre y de plata. El trabajo vale siempre más que lo que se paga por él. El dinero se va, el trabajo queda. Estas dos personas alegres y sencillas han vivido penosamente, sin proferir una queja. Su vida será aún más dura en adelante, pero no se lamentarán tampoco. Ayudarles en los trances difíciles, pues tienen buenas manos y aún mejor el corazón. Muchas cosas de provecho nos dijo a Ida y a mí y a todo el pueblo. El viejo miró a todos triunfante, con su único ojo, juvenil en aquel momento, y preguntó. —Ya han oído, señores, algo acerca de la gente. El caso tiene sustancia, ¿verdad que sí? Fin